me vive la vida con un... con un y y si yo voy no a ¿cuánto dice? pero cuál es la que... la... la que no tiene licencia ella ¿quién es ella? la que tenga la, la, la mujer que haga condena a la si tú eres más prieto que ella el la que el día hablando de prieto son muchachas trigueñas y es bonita. Esa es la cosa que te gusta mirar de Cristina. Así la miras